Hola, buenas tardes, ¿no? Chávez, ¿tiene? Viviana Hernández, de la parroquia Junco. Bueno, pues, ¿cómo está la organización en la parroquia Junco? Eso va para adelante con el comandante, para la batalla el 7 de octubre, vamos con todos los hierros, son 10 millones. El candidato Hugo Chávez ha presentado, en primer lugar, de su propuesta, cinco objetivos históricos. Habla de la independencia. ¿Cuál es su visión de esta propuesta, la independencia? La, misión, la revolución bonita por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestra familia, por un país libre, porque los amamos, porque no tiene doble. Y si existe uno igualito a él, no lo conocemos, es el único. Bien, muchísimas gracias. Es importante recordar que en el estado de Vargas existen más de 265 mil electores un estado con un solo municipio. Vamos a seguir consultando. Buenas tardes, su nombre, por favor. Mayra Suárez. Ayra, cuéntanos el, de las propuestas del candidato Hugo Chávez. El camino no, no socialista bueno. porque gracias a él podemos tener una vivienda digna. Gracias a él nosotros en la parroquia del Munco tenemos un terreno, ahorita en recuerdo, para una vivienda para mi hija, para todos los hijos del del, del Y bueno, y gracias a mi presidente Chávez por esta revolución bonita. Y la Socialismo que ha presentado Hugo Chávez, ¿qué significa para usted socialismo? La libertad de todos nosotros los venezolanos, porque si, la, si, la, del pueblo entero, porque si, si no tuviéramos al presidente Chávez, no pudiéramos ser libres, no como los fascistas, esos que nos quieren llevar a su espadón. Bien, de inmediato nos trajamos con nuestro compañero Boris Castellano la llegada del candidato de la revolución Hugo Chávez. Así es, Alexander, transmitiendo en vivo y en directo a la roquia Katia Lamar, donde el candidato de la patria, está compartiendo con las personas que se encuentran desde muy temprano esperando su llegada. Es importante destacar a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que el comandante lo hace precisamente luego de haber realizado una inspección como presidente de un grupo de edificios que están siendo construidos en las adyacencias del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y con los cuales se ha venido recuperando lo que es el proceso de hábitat y de viviendas dignas a los venezolanos. Un punto importante a las personas que nos sintonizan a esta hora es también el hecho de que en este momento Hugo Chávez Frías está en compañía de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que en este momento están integrados al comando de campaña Carabobo el cual eh, ha venido trabajando desde el pasado 23 de febrero en lo que es la organización y a partir del 1 de julio en la campaña política tendente a obtener 10 millones de votos el próximo 7 de octubre. Ninguna agrupación política en la historia de nuestro país ha logrado una meta como esta y precisamente es por eso que junto al entusiasmo y el amor popular, el comando Carabobo también ha venido avanzando en lo que es la organización de las bases a través del 1x10 que le permita precisamente conseguir esa victoria y lograr marcar un nuevo hito en la historia electoral de nuestro país. A quienes nos están sintonizando a esta hora también es bueno recordar que Hugo Chávez Frías en su condición de candidato va a ofrecer y va a responder las preguntas de los comunicadores sociales de todos los espectros radiales, televisivos y de prensa escrita que se encuentran en este momento acá, esperando muy atentamente su llegada toda vez que la campaña ya está entrando en su recta final y sin duda alguna lo que es la expectativa y el holgorio popular se están incrementando, sobre todo cuando el 7 de octubre cada vez está más cerca y la dureza del discurso de cada uno de los candidatos en cuanto a lo que son los temas de interés del electorado se viene también incrementando Alexander y a todos los que nos están sintonizando a esta hora, nos encontramos apenas a dos metros del candidato Hugo Chávez Frías y es muy bueno que todos sepamos que en este momento no solamente le está recibiendo las muestras de afecto de, lo, ...de las personas que se encuentran desde primeras horas de la mañana acá... ...sino también conversando con ellos y escuchando directamente... ...qué piensan ellos de lo que está pasando... ...qué expectativas tienen con, de miras a esta campaña... ...y sobre todo también pensando un poco sobre lo que es... Eh, ...el clamor popular que se impone cada vez que Hugo Chávez hace acto de presencia... ...y muchos hacen hasta lo imposible por conversar, hablar con él... ...e inclusive tomarse una foto... ...vemos muchos teléfonos celulares que refrendan esta idea que estamos planteando y es el hecho de que Hugo Chávez sin duda alguna es una figura para todas estas personas, dado no solamente el hecho de que es presidente y líder de la revolución, sino también dado el hecho de que actualmente es el candidato para estas elecciones. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras de Hugo Chávez. Que no son y que la verdadera encuesta se va a dar el 7 de octubre. ¿Cómo te analiza esta fortuna? en un minuto, en un minuto, primero un saludo al pueblo de Vargas, al pueblo de Venezuela... ...desde aquí, desde estas calles queridas y añoradas, donde estoy de nuevo junto al pueblo... ...junto a este huracán de pueblo, esta pasión, patria, de ¿no? amor tan grande. Hola, negra, un beso. Ahora, bueno... Ya nosotros estamos acostumbrados a las declaraciones del candidato burgués... ...casi siempre cargadas de, de, o llenas del sentido del absurdo... ...cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado... ...del sentido del absurdo, ¿no? del absurdo... ...del desconocimiento a una realidad... ...y yo creo que ese es uno de los más grandes... ...desde las más grandes fallas que tiene la oposición venezolana... ...desde el punto de vista político, real... ...el desconocimiento de la realidad real, pues... ...permítanme la, la expresión, ¿eh? Eh, Y bueno... ...cuando estamos... ...terminando esta semana primera ya de agosto... ...todos los indicadores señalan... ...el impulso, el avance de nuestra candidatura la consolidación y el crecimiento, bueno y estamos entrando apenas en el segundo mes de la campaña. Más allá de lo que diga la oposición, que siempre, eso ocurrió igualito, lo voy a repetir, ocurrió igualito, igualito hace seis años, la mayor parte de las encuestas, digamos, que tienen una trayectoria, una historia, decían hace seis años lo mismo, Chávez va ganando 55 a 30, ...o 60-40... ...no, eso es mentira... ...Chávez compró las encuestadoras... ...ah, bueno, y ahí está el resultado... ...ganamos con más del 63%... ...¿qué dijeron los voceros... ...de la oposición... ...en esa ocasión... ...bueno, que ellos sabían que iban a perder... ...pero que nadie puede reconocerlo... ...antes de la contienda... ...y que bueno, que... ...ellos habían... ...habían mentido, pues... ...lo reconocieron... ...en esta ocasión están haciendo lo mismo... Pero bueno, aquí está la realidad, la candidatura de la patria sigue creciendo y nosotros vamos rumbo a una gran victoria histórica, lo voy a repetir de nuevo. Presidente, esta eh, misma oposición de la que está hablando critica... Ellos dicen, hacen una crítica, dicen que no se usa, por ejemplo, el dinero de las ganancias del petróleo para, para las misiones en Venezuela, entre otras cosas. También hablan de que Venezuela, eh, la pobreza en realidad no, no, ha, no ha es una reducción significativa. ¿Qué, ¿Qué contesta usted a esas críticas de esa oposición en, la, en esta campaña electoral? El fondo es el mismo, Adriana, el desconocimiento de la realidad. Ellos se empeñan en desconocer una realidad que, que es apabullante. La pobreza en Venezuela... Bueno, cuando comenzó la revolución era de 60% aproximadamente. Ahí están todos los indicadores. Está cerca del 27% la pobreza general. La pobreza extrema era de más del 20%. Está cerca del 7%. Ha bajado en más de un 60%. Y nosotros estamos utilizando por primera vez en nuestra historia el ingreso petrolero o la mayor parte pues, del ingreso petrolero para atacar la pobreza, para atacar la miseria y los resultados están a la vista. Y ahora estamos arreciando ese ataque contra la pobreza, con las grandes misiones en Amor Mayor, Hijos de Venezuela, Vivienda Venezuela, Agro Venezuela, Saber y Trabajo Venezuela. Es una estrategia bien pensada para luchar contra la pobreza. Pero la derecha es así. Ellos nunca van a reconocer nada. Pero a mí no me importa, a mí lo que me importa es que lo reconozca la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas. La encuestadora, G21, presidente. La, la encuestadora G21 ha señalado que su voto duro se ubica más o menos en un 40%, pero también tiene un dato revelador y dice que el voto de los indecisos está en cuanto al 11% y del voto blando un 16%. ¿Qué le dice hugo chávez a los indecisos ¿Qué le dice hugo chávez ¿Puedo decirle a los lados. ahora más tarde porque es tarde mira se viene la noche viene la noche no es así es así es así hay sectores que nunca reconocerán la voluntad del pueblo pero el pueblo mismo los obligará a que la reconozcan muchas gracias Bien, escuchamos entonces las palabras de, de Hugo Chávez Frías a propósito de lo que ha sido esta comparecencia ante los medios de comunicación social que con bastante interés estaban preguntando a propósito de lo que es la actualidad del panorama electoral. En todo caso, y quizás este es el punto más importante, Hugo Chávez nuevamente ha recalcado lo que es eh, su disposición a dar uh, el debate y sobre todo a dar la batalla rumbo a lo que es el 7 de octubre y también rumbo a lo que es una campaña que para todos no es un secreto, va a ser bastante reñida no solamente por el hecho de que Hugo Chávez está ganando ampliamente en las encuestas sino principalmente debido a la postura asumida por los líderes políticos eh, de la oposición que a juicio de los analistas no han definido una postura clara en cuanto a si van a respetar el dictamen del árbitro electoral. Nosotros en todo caso seguimos acá llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que es esta llegada de Hugo Chávez al Estado Vargas y ahora sí está próximo a comenzar en pocos instantes esta caravana que está realizándose como le hemos comentado ya en una entidad que sin lugar a dudas es un fruto directo de la revolución ¿Por qué decimos esto? Pues porque fue en el proceso político constituyente de 1999 cuando se cumplieron las expectativas del pueblo varguense de precisamente permitir la creación del Estado Vargas, aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999, y comenzar el pueblo varguense a tomar las riendas de su desarrollo y de su destino. Esto adicionalmente sumado al hecho de que la revolución nunca ha perdido un proceso electoral en el estado Vargas da muy buena fe de lo que es precisamente el espíritu revolucionario del pueblo varguense que como les hemos comentado en todos los referendos, en todas las elecciones presidenciales en todas las elecciones regionales y en todas las elecciones municipales ha dado el voto mayoritario a la revolución Claro que es posible, si nuestro presidente Venezuela no marcha todo lo que es el presidente es bien para nuestro futuro venezolano. Y como venezolano me siento orgullosa de tener un presidente como Hugo Chávez Frías. Lo amo, señor presidente. Y toda mi familia y todo el Estado Vargas estamos con él. Porque un presidente como Hugo Chávez Frías nunca... Había habido aquí en Venezuela, presidente, que mi Dios me lo bendiga, me lo proteja y me siento orgullosa de ser venezolana. Te amo, presidente. Bienvenido. ¿Qué cosas hay en Vargas? ¿Qué logro hay en Vargas? Casas. A pesar de que yo estoy esperando vivienda, estamos esperando ca esta Hay casas. El señor gobernador ha puesto el Vargas muy hermosa. El señor presidente Vargas brilla, brilla por ellos dos. Bien, parte de las impresiones de quienes se han acercado desde temprano acá a la avenida La Atlántida, recordamos que esta manifestación comienza en la avenida La Armada y llega a la avenida La Atlántida, donde lo esperan finalmente al candidato de la revolución para escuchar su mensaje. Su nombre, por favor. Ana María, adoro al presidente. Y estoy en la calle, quiero que Bien, seguimos escuchando, ¿tu nombre por favor? Savera, vengo de la parroquia Carayaca, del Consejo Comunal Manzanillo de, de Producción. Tú como joven, eres una mujer joven, ¿por qué la candidatura de Hugo Chávez? ¿Por qué la candidatura de Ochoa? Porque ha sido el único presidente que ha empoderado al pueblo, ¿ok? Y que nos ha dado amor, esto es lo más importante, aparte de todas las misiones que hay y todos los beneficios y el proyecto de gobierno que tiene. ¿Para ti qué significa el poder popular? El poder popular es exactamente como lo dice el poder popular, es el poder que las leyes le han dado al pueblo y el pueblo ha despertado, ¿entiendes? a través de las enseñanzas que nos están dando. Candidatura eh, seguiría apoyando al poder del pueblo, las decisiones del pueblo. Definitivamente no, porque tienen otra tipo de, de mentalidad capitalista y nosotros vamos dirigidos hacia lo que es el socialismo. Estamos en un estado especialmente turístico. Y Hugo Chávez ha presentado una propuesta de salvar al mundo de la ecología. ¿Qué visión tienes de eso como venezolana? ¿Es posible a través del socialismo? Claro que sí es, que es posible, hasta que todo en la parroquia carayaca tenemos un gran potencial para desarrollar lo que es la parte agrícola, turística y agrícola. Y está capacitado, lo que es el cafetino los artesanos, todos estamos bien preparados bien, muchísimas gracias seguimos escuchando a la gente que se ha acercado Un no, nombre, por favor el Velo, Reina, ¿qué significa para ustedes el socialismo? El socialismo. Bueno, eso es lo mejor que ha llegado aquí a Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí tenemos expresión de libertad, aquí tenemos los consejos comunales. Tenemos ahora, podemos manejar recursos como nosotros, el comandante que nos puso todo esto en manos. siempre y el 7 de octubre, despedimos, comandante. El candidato Chávez ha presentado la propuesta, su principal objetivo histórico, la independencia. Entonces, qué significa para el pueblo venezolano? La independencia, ¿qué significa? La independencia. Bien, seguimos escuchando las palabras Como ustedes pueden observar, la mayoría son mujeres Quienes se han acercado a recibir el mensaje del candidato de la revolución Hugo Chávez, están aquí desde temprano Y como ustedes pueden observar también Todos tienen argumentos por los cuales respaldar la candidatura de Hugo Chávez Bueno, su nombre por favor, Jacqueline Tobar. Dígame por qué apoya la candidatura de Hugo Chávez Mira, verdaderamente esto ha sido un, una revolución que, bueno, ha tenido su, su fruto. Hemos visto que han cambiado muchas cosas. Sobre todo, eh, mi esposo es discapacitado y crearon una ley, ¿verdad?, para los discapacitados. Que Bueno, gracias a Dios que las leyes han cambiado. ¿Cómo ve usted el país? En un futuro cercano de ganar la de ganar la presidencia de la República nuevamente Hugo Chávez. Bueno, mira, verdaderamente se debería avanzar, más todavía, más todavía, porque hay ciertas fallas. Por qué Hugo Chávez y no otro candidato. Bueno, porque el presidente verdaderamente sí tiene un buen corazón. Él sí lo tiene. Pero tengo. Un como una molestia porque nosotros como comunidad del huerto familiar no hemos sido atendidos porque verdaderamente estamos desamparados aquí por la vía de Carayaca y necesitamos el apoyo al presidente. Bien, parte de incluso propuestas para el candidato Hugo Chávez, le damos el pase a Leina Sanguino. Adelante, Leina. Sí, tal como lo señala Jessica, en estos momentos nos encontramos acá en el punto intermedio. Entonces, en imágenes del recorrido del candidato de la Revolución Hugo Chávez para el Estado Vargas, comentábamos algunos datos de encuestas que había mencionado el candidato de la Revolución Hugo Chávez. A la llegada a esta caravana que inició hace algunos minutos, comentábamos la de G21, como les decíamos, 56% votaría por Chávez, solo 29% por Capriles Radonsky. Otro que se dio a conocer el día de hoy fue el de Consultores 3011, en agosto, eh, realizado en agosto, Chávez 56% y Capriles 29%. Nos comentan que nuestro compañero Boris Castellano está listo, bueno no, no está listo nuestro compañero Boris, continuamos entonces revisando un poco estas estadísticas de ambas encuestadoras, tanto consultores de 3011 y GIS 21. GIS 21 comenta algo muy importante, y es la distribución del voto, lo que se llama el voto duro para el candidato Chávez sería de 40% y 16% el voto blando, mientras que Capriles solo tendría 20% y 9% respectivamente el porcentaje de indecisos se ubica en 15% en cuanto al desempeño general del candidato Hugo Chávez en el último año, se habla de muy bueno o bueno en 64%, muy malo, malo, 20%, regular, 14%, no sabe, no contesta, 1%. Ya revisamos, estos son datos, recordamos de la encuestadora x 21 que en el día de ayer daba a conocer estos resultados de esta encuesta realizada entonces del 26 de julio al 12 de agosto, donde se consultaron a 2.500 ciudadanos en 24 estados del territorio nacional. Por otra parte, Gis 21 consultaba el desempeño general de la oposición en el último año. En este respecto decían eh, los encuestados que 42% lo considera muy malo o malo, 32% muy bueno bueno, irregular 22%, mientras que solo 5% no sabe y no contesta bien. Eh, otra pregunta que realizaba Gis21, pensando en los candidatos Hugo Chávez y Enrique Radons, ¿qué usted diría que le agrada mucho, le agrada, le desagrada o oh, le desagrada mucho cada uno de estos candidatos. Hugo Chávez me eh, agrada, obtuvo 65%, me es indiferente 13% y me desagrada solo un 21%. Recordemos entonces Gis21 en su encuesta realizada del 26 de julio al 2 de agosto. Bien. Eh, nos comentan entonces que Jessica Sosa está lista para retomar la transmisión desde el Estado de Vargas. Verifiquemos Jessica, adelante. <risa> la opinión de quienes han venido a apoyar esta candidatura el día de hoy en esta emblemática avenida y lo que sobra son argumentos, logros para el Estado Vargas. Nos mencionan las misiones como bandera principal y a Hugo Chávez como única garantía de que esos proyectos y logros sociales continúen profundizando en el desarrollo del pueblo venezolano. También hemos podido observar y palpar el conocimiento de los cinco objetivos históricos planteados por Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la República. Estos objetivos que han sido ampliamente discutidos y profundizados por el pueblo del Estado Vargas en asambleas populares. Es importante recordar que esos cinco objetivos históricos fueron planteados por el candidato de la revolución al inicio de la campaña desde las afueras del Consejo Nacional Electoral. El primero, defender, expandir y consolidar la independencia nacional, como el bien más preciado que se ha conquistado después de 200 años. El segundo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela. Este ha sido uno de los logros más importantes que nos han re reseñado el día de hoy. Volvemos con Bori Castellano. Bori, adelante. Bien, continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de lo que está ocurriendo en este momento acá en el Estado Vargas. Muy interesante lo que decía nuestra compañera Jessica Tosa quien en este momento estaba compartiendo con nosotros precisamente lo que es el sentir popular que a esta hora se pone de manifiesto acá en el Estado Vargas. Vamos a hablar con la gente que está caminando al lado del vehículo del presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Mundaraín, de la parroquia Urimare. y bueno, todo el pueblo de Vargas ha abocado a esta gran fiesta, la fiesta que solo Chávez hace, la fiesta que solo... Bueno, el pueblo de Vargas se puede controlar, este mar de gente incontrolable, se han desbordado las calles del Estado Vargas, no solamente en respuesta a lo que es nuestro líder, sino a las obras que se han hecho acá, junto a nuestro gobernador, Jorge Luis García Carneiro. El pueblo de Vargas hoy, como todos lo saben, Vargas es rojo, rojito, y hoy ratifica... ...que somos Rojo, rojitos ...y que el próximo 7 de octubre... ...le daremos una victoria contundente... ...al comandante Chávez. ¡Oye, Majunches! de pa' que vea, ¡Aquí está el pueblo que te va a la pelea! amo! Bien, que estamos escuchando entonces... ...a la persona que se encuentra acá... ...marchando con la gente... ...vamos a continuar... ...llevándoles a ustedes... ...las incidencias de lo que está ocurriendo a esta hora, ya Hugo Chávez está llegando a uno de los puntos de mayor concentración de gente y es importante decirle a las personas que nos están escuchando a esta hora que las calles del estado Vargas están llenas de miles de personas que desde primeras horas de la mañana se habían congregado, Jessica ...y Alexandra en los estudios para esperar a Hugo Chávez. Muchos de ellos se encuentran inclusive con sus teléfonos móviles... ...montados en las azoteas de los edificios contiguos a la avenida Atlántica... ...para tomar una fotografía y llevarse un recuerdo de lo que es esta visita... ...de Hugo Chávez Frías, que hace pocos instantes estuvo también acá en la entidad... ...pero en su condición de presidente, haciendo la inspección de un complejo urbanístico... del cual. ...se le va a dar una vivienda digna a miles de venezolanos... ...y esto ilustra un poco también lo que son los niveles de popularidad de Hugo Chávez... ...y por qué luego de 13 años continúa preservando estos niveles... ...de efervescencia popular en torno a su figura. ...y es que durante la era democrática de nuestro país... ...Hugo Chávez ha sido el presidente que más viviendas ha construido... ...y también es el presidente que más obras de infraestructura ha realizado... ...de hecho podemos solamente citar... Como ejemplo, lo que ha sido la construcción de la central hidroeléctrica de Caruachi, la central hidroeléctrica de Tocoma, un megaproyecto de 21 mil millones de dólares, el segundo puente sobre el río Orinoco, la línea 4 y 5 del metro de Caracas, el metro de Valencia, el metro de Maracaibo, lo que es el cardiológico infantil, así como las misiones sociales y el proyecto de integración bolivariano que ha venido rindiendo sus frutos con el nacimiento de la Alianza Bolivariana de la CELAC, y de UNASUR, que actualmente su secretario general es un venezolano, Ali Rodríguez Araque. Esto solamente por mencionar algunas de las tantas cosas que se han realizado y que constituyen evidencia física y objetiva de lo que es la gestión de gobierno de Hugo Chávez al frente de la revolución y también lo que han sido los beneficios que ha traído al pueblo venezolano y por qué no al pueblo latinoamericano la presencia de Hugo Chávez Frías al frente. ...y el comando de nuestro país. A las personas que nos sintonizan a esta hora... ...es bueno señalar que Hugo Chávez Frías... ...arribó al Estado Vargas... ...hace aproximadamente ya media hora... ...y luego de compartir con los periodistas... ...que se encontraban esperando su llegada... ...ha comenzado a realizar esta caravana... ...que se enmarca en las numerosas... ...que ya ha venido haciendo desde el primero de julio... ...cuando se inició... ...la campaña electoral... ...en esa caravana que se realizó... ...en Valencia y Maracay... Vamos a continuar escuchando la opinión de las personas que se encuentran acá. Buenas tardes, señora. Esta campaña electoral tiene un elemento llamativo. Y es que, a diferencia de otras campañas en las cuales se condenaba la gestión del gobierno de Hugo Chávez, ahora vemos cómo la oposición ahora asume la constitución bolivariana y asume las misiones sociales. Algo que hace algunos años era impensable que para el presidente Hugo Chávez, para el comandante Hugo Chávez constituye una estrategia, o un acto de engañar al electorado. Usted como electora, ¿qué tiene que decir de esto? Bueno, le damos las gracias a nuestro presidente por todas las misiones, porque ya no hay inclusión como antes, de que a uno lo rechazaban y no lo tomaban en cuenta. Le damos las gracias al presidente por todos sus logros y que Dios no lo bendiga y que lo más mucho y que no se crea el maguneo, ese, que el salvaje no va. está consciente que el entonces a las personas, estamos viendo a unos jóvenes con el tricolor nacional en la cara, vamos a tratar de conversar con ellos porque también han llamado la atención Buenas tardes joven estamos viendo que tienes el tricolor nacional, pero no solamente eso, quizás el sentir popular de apoyar a Hugo Chávez Fría. tenemos la, tenemos la camisa roja sobre todo seguro, mira, apoyamos a Chávez primero que nada porque en nuestra comunidad se han visto cambios, okay. Gente que vivía en ranchos y ahora tienen sus casas dignas. Proyectos que se han aprobado y se han ejecutado en nuestra comunidad que es Prisa del aeropuerto. Ubicado en el barroco Urimares del estado Vargas. El Consejo comunal Comunitario ha hecho un buen trabajo y se lo vamos a agradecer siempre. Ok, por eso lo apoyamos, por la universidad, la UNefa. Soy graduado de ahí me siento orgulloso de poder estar en la universidad y poderme haberme graduado. Se lo voy a agradecer siempre a Chávez. Tus palabras las estamos transmitiendo en vivo a toda Venezuela. ¿Qué tú le dirías a esa gente que va a votar el 7 de octubre? Háblalo con confianza. Con Chávez tenemos lo que necesitamos. Es un presidente que tiene corazón con su pueblo, está con nosotros y nos apoya desde lo más bajo hasta lo más alto. Y está siempre con nosotros. Ya llevas caminando un kilómetro junto al vehículo de Hugo Chávez. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué has visto? Mira, alegría, emoción, la gente está contenta con, con este recorrido, el presidente ha estado muy atento con todos nosotros, la gente está emocionada, mira, lo puedes ver, no me siento cansado, y para con el presidente, emoción, ¡U -a, no se va, ¡U -a, no se va. Bien, estamos escuchando entonces la opinión de las personas que se encuentran acá, muchas de ellas muy entusiasmadas, Vimos este grupo de jóvenes con la bandera Mirandina, que es la bandera del Estado Vargas, y como una forma de darle la bienvenida a Hugo Chávez. Vamos a continuar escuchando la opinión de la gente que se encuentra acá. Ah, buenas tardes, estamos transmitiendo para toda Venezuela y te estamos viendo desde hace ya varias cuadras caminando al lado del vehículo del candidato Hugo Chávez. ¿Por qué lo haces? Porque lo amo, porque se ha portado súper bien con su pueblo, porque ama a su pueblo, porque es tremendo presidente. Y ha ayudado a muchos venezolanos. ¿Cuál tú crees que ha sido uno de los principales logros alcanzados durante todos estos años del proceso político bolivariano? Muchísimo. Y si el Mahucha piensa que va a ganar, está equivocadísimo porque hay una ola, hay un pueblo revolcándose aquí en las calles de la Guaira. Bien, estamos escuchando entonces las palabras de las personas que ustedes también en este momento, cómo la gente está montada sobre el viaducto para poder apreciar a Hugo Chávez Frías, al líder del proceso político revolucionario, y esto viene a refrendar un poco las palabras que veníamos señalando hace unas cuadras, que era que las personas están aprovechando cualquier edificación o infraestructura que se encuentre cerca de la ruta por donde está pasando el comandante Hugo Chávez, para poder estar cerca de él, Poder, poder expresarle su cariño y su afecto y también ser el partícipe de este recorrido histórico que está realizando en marco de lo que es la campaña electoral rumbo al 7 de octubre. El 7 de octubre se va a elegir un nuevo presidente y aun cuando las encuestas parecieran señalar una tendencia clara e irrevocable Solamente el ejercicio del voto el 7 de octubre va a ser la garantía clara de elegir un presidente que represente los intereses de la mayoría de los venezolanos. Es por esto que Hugo Chávez Frías, en su calidad de candidato de la revolución, ha hecho reiterados llamados a la población para no caer en triunfalismo y solamente confiar en el voto puro y efectivo, puesto de manifiesto el 7 de octubre, como única garantía de que quienes apoyan a Hugo Chávez puedan garantizar su victoria y la continuidad de lo que ha sido el proceso político bolivariano iniciado el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez fría puso la mano sobre la constitución y juró ser presidente de nuestro país e iniciar inmediatamente un proceso constituyente que como uno de sus numerosos resultados dio origen al Estado Vargas. Antes de Hugo Chávez el Estado Vargas no existía, fue precisamente su gestión y el proceso político constituyente que él liderizó que le dio al Estado Vargas la satisfacción de ver realizada esa petición histórica de tener una gobernación, de tener un municipio que respondiera a los intereses y a las expectativas del pueblo varguense. Hoy, luego ya de 13 años de este proceso, el pueblo barguense está en la calle apoyando a Hugo Chávez ante esta nueva batalla que se perfila para el 7 de octubre, donde se elegirá un nuevo presidente. Y como siempre, el Sistema Nacional de Medios Públicos les está llevando a ustedes todas las incidencias de lo que ha sido este inicio de campaña desde el primero de julio con información veraz y oportuna de lo que está ocurriendo. Lo que ustedes ven en sus pantallas son imágenes grabadas en directo. Lo que pasa está siendo llevado directamente a sus pantallas. Y quizás las imágenes que estamos viendo dan fe de lo que han sido también los resultados de las encuestas en las cuales Hugo Chávez Frías ha venido incrementando su ventaja sobre su principal contendor, el señor Enrique Capriles Radonsky. También es ilustrativa la visita de Hugo Chávez al estado Vargas, ya que el pasado viernes estuvo en Carayaca y en Junco el candidato Capiles Radonski. Para quienes tuvieron la oportunidad de presenciar o ver por los noticieros televisivos esa comparecencia, la comparación con lo que está ocurriendo ahora con el otro candidato, con Hugo Chávez Frías, son claras, ostensibles y bastante aproximadas a lo que es la tendencia y el pensar político de los venezolanos. Ahora sí, estamos llegando al punto de mayor concentración y ya los cuatro canales principales de la avenida, así como las calles colindantes, los edificios y los balcones, tienen una buena cantidad de personas en los alrededores, dándole la bienvenida a Hugo Chávez, quien también ha prometido enviar un mensaje muy especial a los indecisos ...y al voto blando... ...como se ha denominado en un estudio realizado por la encuestadora GIF 21... ...que identifica en un 40% el voto duro a favor de Hugo Chávez... ...un 11% aproximadamente el porcentaje de votos de personas indecisas... ...y un 16% del denominado voto blando... ...a este sector Hugo Chávez ante una pregunta realizada por este servidor... ...ha indicado que en su discurso... ...va a dirigir un mensaje no solamente a las bases revolucionarias sino también a este importante sector del pueblo venezolano, ya que todos somos venezolanos, todos vivimos en este país, y en democracia cada uno puede expresar su opinión, puede expresar su parecer y puede participar en esta campaña política cuyos resultados se definirán se definirán, corrijo el próximo 7 de octubre cuando en horas de la noche el Consejo Nacional Electoral, luego de totalizar los votos de todos los venezolanos diga quién va a ser el presidente, va a ser Enrique Capilas Radonsky, va a ser Hugo Chávez, solo usted que a esta hora nos está viendo a través de la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos tiene la última palabra a la hora de ejercer su derecho al voto. Mientras tanto nosotros continuamos llevándoles a ustedes las imágenes de lo que está ocurriendo y sobre todo la opinión de las personas que en este momento se encuentran muy cercanas al vehículo del candidato de la revolución, quien ya se encuentra en la recta final, rumbo a la tribuna principal, donde como lo ha hecho ya en otras entidades de nuestro país, va a dirigir su discurso, va a manifestar sus ideas y sobre todo va a reiterar ese compromiso con el pueblo varguense que lo apoyó hace 13 años de continuar afianzando la revolución. A todas las personas que nos sintonizan a esta hora, es bueno señalarles también que Hugo Chávez Frías desde el inicio de la campaña electoral ha venido recorriendo virtualmente todo el país. De hecho, el primero de julio lo hizo en Carabobo y Aragua, el 12 de julio en Alzuátegui, 14 de julio en Lara, 18 de julio en Huarico, 21 de julio en Zulia. También a finales de ese mismo mes en Le Valle y Petare, el 3 de agosto en Antímano. En Valencia también tuvo la oportunidad de realzar su compromiso con las masas revolucionarias y ahora lo está haciendo con el pueblo barguense. Mientras continuamos aproximándonos a la tribuna presidencial, ya nos están indicando que nuestra compañera Jessica Sosa, conductora del programa de ya se encuentra lista y preparada. ...para llevarnos todas las historias de lo que van a ser estos... de la revolución, acercarse a este punto donde de temprano se han organizado los varguenses para esperarlo. Precisamente estuvimos escuchando parte de sus argumentos para apoyar esta candidatura y nos decían los logros que en el Estado Vargas son indiscutibles. Es imposible narrar la emoción y el ambiente que en este momento se vive. La tarima principal donde ya se han agrupado innumerables grupos de personas a esperar para escuchar el mensaje del candidato de la revolución bolivariana. Como datos importantes resaltaban las misiones sociales. Considera que solo Hugo Chávez garantiza la continuidad de estas misiones que han permitido salir de la pobreza, de la exclusión al pueblo venezolano y en particular, por supuesto, al pueblo parguense. También destacan como punto importante el tema de la integración latinoamericana. Consideran que solamente Hugo Chávez puede ser garantía del sueño de los padres de la patria y fundamentalmente de Simón Bolívar decíamos al principio también que desde el principio desde el inicio de la revolución en el estado Vargas Hugo Chávez no ha perdido ni una sola postulación ni una sola vez ha sido cuestionado en el estado Vargas el mandato de Hugo Chávez en 13 años de revolución decíamos también es importante recordar que se ha discutido ampliamente en esta entidad los cinco objetivos históricos que han sido presentados como parte de la propuesta de gobierno del candidato de la revolución. y propuesta le contempla que tiene cinco objetivos históricos como punto de partida, como punto de inicio de la discusión que se ha llevado a cabo, nacional, discusión en la que ha participado el Poder Popular, organizaciones de base, grupos de mujeres, indígenas, pescadores y todos los sectores que han sido principalmente, tradicionalmente excluidos. Recordemos entonces estas cinco propuestas que han sido presentadas como los cinco objetivos históricos del candidato de la revolución la independencia nacional, defender y expandir y consolidar este bien que ha sido caracterizado como el más preciado de nuestro país, la construcción del socialismo bolivariano como segundo punto ha sido definido por quienes hemos consultado durante el día de hoy como inclusión, como acceso a la educación, a la salud, incluso al deporte lo hemos visto en esta Olimpiada 2012 y principalmente en los testimonios también de quienes han sido protagonistas que son nuestros atletas que han llevado en alto la bandera venezolana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El tercer objetivo histórico, convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, lo económico y lo político. Preguntábamos a los barguenses si consideraban esta propuesta viable y han dicho rotundamente que sí, que es una propuesta que consideran necesaria y necesaria que, por supuesto, se conseguirá solamente en unión de nuestros hermanos países latinoamericanos. El cuarto objetivo vale recordar contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, enlaza, por supuesto, con lo anterior y tiene que ver con la unidad latinoamericana. ...como proyecto originario de nuestros pueblos y por supuesto de los padres de nuestra independencia, de nuestra patria. Y el quinto objetivo, contribuir no al desarrollo de una nueva geopolítica eh, internacional. El quinto objetivo, preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. Un objetivo que cobra especial vigencia, especial importancia en el Estado Vargas... Pues ha sido afectado, es importante recordarlo, por los eh, embates del cambio climático. Nos decían también los varguenses, a uh, quienes consultábamos, que apoyan la candidatura de Hugo Chávez... ...pues solamente con él, estando en la presidencia de la República, se pudo dejar atrás el episodio, el triste y lamentable episodio de la vaguada de Vargas... ...en el año 90. ...precisamente ellos consideran... ...que este ha sido fundamental... ...en el apoyo que le brindan actualmente... ...al candidato Hugo Chávez... ...en este momento en el estado Vargas... ...se construyen 15 viviendas... ...para los habitantes de esta entidad... ...15 viviendas... ...que vienen a faltar una deuda histórica... ...importante... Tradicionalmente se le dijo a los barguenses que no había dónde construir. Esto es el testimonio que nos han dado a los medios de comunicación, quienes se han acercado para darnos sus impresiones, que solo como Chávez tienen garantía de que esta vivienda se sea para el pueblo. Cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer, mi corazón es bueno, mi corazón es bueno, sí, eres el líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien. Corazón, corazón, contado de corazón, un pueblo unido que da el ejemplo, no como más, el corazón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón el corazón, el corazón, de corazón, el corazón, corazón, corazón, contra el corazón, vive tu vida, trae alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento. Se nos El estado varia completo, vive tu vida, dale, dale alegría. alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo, toma no barrera. Venga, al 2020, Vive tu vida, dale, dale alegría. alegría.